Hola gente, hoy les enseñaría a sacar a Kusanagi Es un personaje oculto de la entrega 2002 de The King of Fighters Bueno, lo primero es ir a menú de selecciones Y se van a parar donde está Kyu. Y, y van a marcar las siguientes flechas, no se preocupen Abajo les pondré cuáles eran Arriba, abajo, derecha, izquierda Abajo, arriba, izquierda y derecha Y listo Espero les sirva y adiós.